Bueno chicos, a medida que vamos viendo que se están acabando los recursos para el canal, dije que no iba a ser contenido visual. Prácticamente eh, se me ha hecho difícil, pues. Pero aún nos queda un recurso. Pero, o sea... Tenemos que acostumbrarnos, no es algo que es de maravilla Es mi de Nintendo DS, es la cámara de mi Nintendo DS Que puedo hacer vlogs diarios uh, haciendo cualquier estupidez Las cosas que yo hago normalmente Pero obviamente va a ser de una calidad muy baja Pero la edición lo arregla todo prácticamente Después cuando tengamos para una cámara o lo que sea Podemos disfrutar pues de la calidad Pero mientras tanto voy a hacer ese tipo de contenido así Y así es tal cual como se ve esa cámara <risa> es broma, es broma, es broma Bueno, la cámara no está mal del todo O sea, no sé si el, el, el audio sea bueno Pero bueno, eh, si me acerco a la luz se ve un poco mejor Yo creo que en exteriores es, es mucho mejor, obviamente <risa> Bueno estamos en mi habitación como pueden ver ahí está mi camita No les voy a mostrar el cuarto todavía porque posiblemente Lo he dicho miles de veces Posiblemente me mude a otra habitación pero no, no es seguro así que eh, Pronto si no me mudo les muestro esta habitación donde estoy mi cabello lo perdí Pero bueno o sea no se ve tan mal si le ponemos un, un temple, algo así VHS la edición es lo que arregla todo mientras tanto. Pues después compraremos una cámara Ultra HD como la de Clavero que graba hasta las espinillas más profundas que tengas en la cara. Pero bueno, eso es lo que tenemos amigos. Y le puedo traer un video diario haciendo, no sé, cocinando en mi cocinita OP que está ahí en el suelo. Es una cocina súper pequeña, pero funciona de maravilla. Y bueno, eso, después les muestro mi setup, mi setup, no se los voy a mostrar todavía porque está, está bonito ahorita, pero no, no, quiero que sea un video especial, sea un video genial. Bueno, eso es todo, pues, no los voy a quitar más tiempo. Creo que el internet se de yo, voy a poder subir videos y hacer directos, sí. chao. <risa> Piti, pi, pi, pi, pi, pi,